bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers yo soy Corti y esta semana tengo conmigo bueno, una persona que ya es casi amigo que no nos hemos visto personalmente pero hemos interactuado, yo ya no sé no, ni por cuántos canales él es Fernando Alonso Martín, autor de Nacidos para Aprender, este libro que si estáis en el canal de YouTube lo estaréis viendo por pantalla y si estáis en el podcast simplemente buscarlo en Amazon o en las notas del episodio Nacidos para Aprender, que es una maravilla y además él es podcaster en Píldoras del Conocimiento, que es bueno ¿no? Un podcast que al final está muy vinculado a este libro, ¿no? que son eh, aprender, eh, no parar de aprender. Bienvenido, Fernando. Hola Un auténtico placer estar aquí por tu podcast y además doble placer porque yo soy oyente tuyo desde hace, bueno, desde que era en digital fácil 3-4 años, o sea, para mí un honor absoluto estar aquí, ¿eh? Nos seguimos mucho. Lo, lo que mola de escuchar el podcast del otro es que digo, claro, tú y yo hemos interactuado eso por varios canales, nunca en, en presencial, pero y la voz es como si hubiéramos hablado toda la vida, porque yo también te he escuchado un mogollón de veces, entonces mola, es como muy familiar todo. Claro, claro, claro, es como si ya, Joder, el día que te vea en persona, que por cierto creo que vivimos los dos en Madrid, así que no costaría mucho, va a ser como amigo de toda la vida, porque claro, cuando estás tantos años escuchándote conoces detallitos y todo, forma de pensar, todo. Eso es, eso es. Pues hoy vamos a conocernos un poquito más. De hecho, vamos a conocerte a ti todos un poquito más. Estoy seguro que alguna parte de la audiencia al menos conoce tu podcast porque joder, tienes una base de suscriptores muy, muy potente y, y hay temas que están intrincados. Pero antes de nada, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito sobre ti porque es un, una rara avis en cuanto a perfil. Lo comentabas antes de, de Antena, ¿no? Tienes una mezcla de cosas muy interesante. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues soy Fernando. Tengo a día de hoy 38 años de Madrid, de toda la vida eh, soy varias cosas porque al final de soy es como definirte al final es como limitarte las personas que en el fondo se mueven por la curiosidad un poco por la abundancia y evitan eso un poquito para crecer ¿no? bueno pero por, por eso lo soy profesor e investigador y doctora robótica social en madrid la carlos III luego empecé mi proyecto personal en paralelo un poco fruto de esta curiosidad siempre me ha gustado de toda la vida no sé si de toda la vida, pero emprender me ha gustado siempre muchísimo. Desde que leí hace 12, no, 10 años, creo, el libro de Steve Jobs, la, la biografía y fue como un cambio de chip brutal. Y, y me gusta, pues desde entonces, invert, bueno, emprender, también invertir. Y fruto de esas curiosidades, pues nació píldoras del Conocimiento, que es un podcast que es un poco... Al principio empezó casi como todo inversión y finanzas, pero luego empezó a crecer de temas adyacentes porque está todo al final relacionado emprendimiento, psicología, fortaleza mental, hábitos, etcétera Y eso es un poco el enfoque que estoy dando. De hecho, para mí el podcast es como un canal de liberar mi curiosidad. Al final, cuando controlas mucho de un tema, eh, es como que ya has cumplido la ley de Pareto y necesitas eh, saltar a otro campo para seguir como tirando del hilo de algo interesante. Entonces, fruto de esas necesidades, pues nació el podcast, el del conocimiento. Y luego, a raíz de eso, fruto también un poco de darle de capturar también un poquito de valor y de seguir profundizando en el emprendimiento crea algunos cursos online, el más conocido quizás es el pequeño curso de la inversión paciente y racional, pues que ha tenido más ya a lo mejor no lo sé, mil o siete mil alumnos en total y algunas cosas más y la última inquietud ha sido publicar este libro, Nacidos para Aprender Qué bueno, oye, para el para que no esté escuchando, ¿por qué debería comprarse el libro y que no se esté escuchando? ¿Qué se va a encontrar en él? Bueno, Deber de ver, nadie debe comprarse nada, que cada uno haga lo que quiera y si no tienes dinero... Yo cuando empecé, yo me iba a la biblioteca y me cogía todos los libros y así fue como empecé. O sea, en mi biblioteca igual tengo presencial 60 o 70 libros, pero otros 150 me los he leído yendo a la biblioteca. O sea, cuando no tenía dinero iba a leer y los pedía a la biblioteca y me los compraba y demás. Entonces, bueno, que por qué deberían leerlos. yo no sé si comprarlo, que se lo preste y demás. Pues yo lo que he tratado es de escribir ese libro que me hubiera gustado a mí leer cuando comencé y estaba muy verde. O sea, me faltan muchos conocimientos de todo tipo. Y entonces he intentado que sea como esa palanca para todas esas personas que no tienen estos conocimientos que lo adquieran rápido, como súper grano. Y por otra parte, el que me seguía del podcast estos últimos cuatro años, que le sirviera como un doble, un doble objetivo, recapitular todo lo más importante del podcast estos cuatro últimos años y además quería darle algo más, ¿vale? Para que no dijeran, oye, que esto es una curación de contenido, es un refrito. Se intentado siempre, incluso en temas ya tratados, darle un plus más, ¿vale? Que el, el que sea un, un oyente muy fiel, lo va a detectar. Cosas que, oye, esto no me lo había contado Fernando. O sea, bueno, ese, ese, ese es un poco el enfoque. Está muy guay. Otro decía fuera de antena, una de las cosas más guay es que has hecho un trabajo de síntesis brutal. Es decir, hay muchísima información aquí metida. Es decir, alguien que, pues, que le interese... Cosas que hay, empiezan a ser un poco tendencia en el mundillo de emprendimiento, pues modelos mentales, finanzas personales, eh, cómo seguir aprendiendo continuamente y demás, pues todo esto lo tienes en un manual muy fácil de, de leer, que, que vamos, da, da mucho gusto. Yo también reconozco que claro, escucho a Fernando desde hace mucho tiempo, para mí leerle es como que es un doble gusto, ¿no? Leer porque ya sé cómo piensas, entonces es, se destila todo esto, la verdad que lo, lo he disfrutado mucho. ¿Y sabes qué pasa, Corti? Que yo me di cuenta también, analizando también la gente que venía a mi podcast, escuchando el tuyo también y demás, que muchas veces el humano está como muy en visión de, de, de túnel en un solo área. Por ejemplo, es súper habitual gente que emprende a tope, pero se le faltan otras áreas que son principales para tener éxito. Desde cómo manejar tus finanzas personales, cómo hacer la asignación de capital dentro de tu empresa, cómo liderar a tus compañeros, cómo tener fortaleza mental para cuando te vienen dificultades... Todo eso es necesario si quieres tener un éxito medio, medio alto. Eh, entonces, faltaba esas cositas que las ha ido aprendiendo que, oye, que yo aporto mi granito de arena, pero le debo a muchas personas. De hecho, por ejemplo, esta semana me estaba leyendo el libro de Elon Musk, el de Napoleon Hill también, y son cosas que están reflejadas en mi libro, pero que esas personas ya, ya las tenían y han sido como desencadenantes de su éxito. Es la curación de contenido, la curación de contenido muchas veces. Eh, Fernando, dentro de que, que, que, a ver, hay muchas cosas en el libro y no la vamos a tocar todas, pero sí quería tomar como tres, cuatro, cinco temas que creo que son relevantes para, para la audiencia del podcast. Y ya que te tengo aquí, vamos a, a aprovecharlo, ¿no? Que nos cuentes incluso un poquito más que lo que hay en el, en el libro. Lo primero es, al final esto es un libro que, que, que te ayuda a aprender, ¿no? Que te, que te da una serie de herramientas para, para que mejores la, tu toma de decisión y para que aprendas. Y tú eres un experto en esto, pero ¿cómo podemos separar el gran... No de la paja, lo digo porque es que a día de hoy es, empieza a ser muy complicado, ¿no? Saber siquiera a quién hacer caso, qué leer, qué no leer. ¿Tú qué, qué consignas sigues para, para saber hacer esto? Mira, te diría, te diría dos enfoques. Por un lado, trato de darte contenido, es decir, cosas que tienes que saber para que te vaya mejor, para tomar mejores decisiones, pero por otro lado, te quiero decir o quiero transmitir al lector cuál es el proceso más eficiente de aprender. Vale? O sea, por un lado teníamos eficiencia, que es cómo aprender mejor, y por otro lado, eficacia, qué cosas seleccionar, ¿vale? O sea, que son dos cosas de, diferentes. Entonces, en esa parte de darte eficiencia, te digo, científicamente, las estrategias que funcionan mejor para aprender, ¿vale? O sea, desde, ya lo, si el oyente lo, lo mira en el libro, tendrá temas de... Aprendizaje espaciado, aprendizaje entrelazado, la importancia de la vocación, la saliencia cognitiva, primacía... O sea, varias cosas, conceptos, que son claves si quieres como acelerar tu progreso de aprendizaje. Porque al final ese aprendizaje es lo que te potencia otro mogollón de áreas. Desde, incluso, y esto es súper sorprendente, pero es así, la neurogénesis y la neuroplasticidad. Es decir, aprender nuevos conceptos es lo que te hace tener la capacidad de aprender a su vez nuevos conceptos. Y no solo eso, te hace más inteligente, literal. Literal porque se generan nuevas conexiones y se generan nuevas neuronas. Es decir, como que potencias tu capacidad de convertirte en una máquina de aprender. Como cuando tú vas al gimnasio y haces pesas, eso te posibilita levantar más peso. Que, por cierto, levantar pesos también te facilita el proceso de aprendizaje, dicho sea de paso. Pero es un poquito, un poquito eso. No sé si respondo más o menos a tu pregunta. No, no sé si... Para vamos a, a vamos a ir profundizando por ahí hay, hay otra cosa que también ligado con esto cómo se aprende mejor en tu experiencia eh, aprender leyendo es decir y, y yo, yo voy a empezar ya como hay confianza contigo yo voy a empezar a decir cosas que yo pienso para saber también lo que ¿Vale? tú piensas incluso de forma subjetiva vale a mí me encanta la tendencia que hay a día de hoy de que todos leemos mogollón de libros y compartimos mogollón de cosas pero por otro lado creo que hay una sobresaturación de conceptos que luego no van a ningún lado no es decir al final eh, muchas veces casi nos sentimos como que estamos aprovechando el tiempo porque nos estamos leyendo 10 libros al mes, metiendo un mogollón de conceptos en la cabeza, pero luego no los aplicamos. ¿Tú, ¿Qué es mejor? Leer, ¿Aprender leyendo, aprender haciendo, aprender eh, compartiendo? Co ¿Cómo hacemos un enfoque que sea luego práctico, ¿no? que luego esto nos permita mejorar nuestro día a día? Muy buena pregunta, ¿eh? eh primero te diría que también tenemos mucho sesgo de disponibilidad. Es decir, que decimos, todos leemos 10 libros, tal. En nuestro micromundo de frikis, podcast, inversión, leemos habitualmente mucho, pero te sales de esta esfera y diría que la inmensa mayoría de gente no lee y lo que más lee es ficción. O sea, los libros más vendidos son de ficción, o sea, partiendo de ahí. Y es más probable que la gente vea Netflix que que lea libros, o sea, y que escuche podcast. O sea, al final, por mucho que haya la tendencia del podcast va a ser súper general dentro de tres años todavía es bastante de nicho. O sea, por lo menos si te sales un poco de nuestro mundo, por ahí. Eh, y luego me preguntabas aparte el tema de, de cómo aprendemos mejor. Pues hay un, un mito que es lo de la pirámide del aprendizaje, de cómo se piensa que es mejor aprender y demás. La respuesta es que es un mito. O sea, es decir, da exactamente igual cómo te llegue la información o sea, da exactamente igual da igual que te llegue eh, por un libro por un podcast, por una película por... da igual bueno, si acaso depende de para lo que lo quieras enfocar luego esa información te podría beneficiar más una forma u otra, pero en el fondo, todos son pistas para construirte modelos mentales da igual que mm -hmm. te llegue por... todos son pistas que suman a construirte esta media información y da exactamente igual, lo que sí que es clave a la hora de Construir más conocimiento es que lo que tú aprendas sean conocimientos significativos. Y que sean significativos es que te vayan a ser útil el día de mañana. Y esto, si te quisiéramos entrar súper en el detalle de por qué pasa esto, hay una fase del cerebro mientras duermes, que es la fase no REM, que es precisamente la que le da peso a los conceptos que han aprendido durante el día. Y los que le da poco peso no pasan del hipocampo a la memoria a largo plazo. Es decir, no van de, la, no van de corto a largo, con lo cual no perduran. ¿Vale? Entonces. En función de la utilidad que tú percibas que vaya a tener ese conocimiento, van a perdurar o no. Siempre y cuando que duermas bien y todo este tipo de cosas. O sea que por ahí eh, ya tienes un tema. Y luego la otra componente clave es, luego con la información que tú aprendas, cómo la evoques. Y cómo la evoques es la rememorización. Es decir, y ahí va con lo que tú dices. Lo de cuando, cuando dos... Eh, perdona que me ha salido Siri, un segundito, <risa> se activa solo en el este, cuando uno enseña, dos aprenden, ¿no? ¿Por qué? Porque estás evocando y ordenando tus ideas. Entonces, la clave aquí es, cuanto más te cueste evocar, es decir, traer esa información que tenías en el largo plazo, al corto plazo y verbalizarlo, más estás potenciando ese recuerdo. ¿Vale? Entendemos esta idea. Cuanto más te cuesta, más haces trabajar, más se fija ese conocimiento. Entonces, es genial para nosotros que escuchamos podcast escuchar un podcast y dentro de cinco días contarle lo que has aprendido a tu amigo no al acabarlo dentro de cinco días de acuerdo porque ese proceso de que te cuesta más contarlo porque estás un poquito más lejos en el tiempo hace que se fije mejor vale o sea que eso es un poco la y aparte que al contarlo por supuesto te das cuenta de que tenías huecos de información que no eras consciente es decir no lo sé también como pensaba ¿sabes? Entonces te fuerza a aprenderlo. Sea, Esa es un poco la respuesta, por así simplificarlo mucho. Da igual el medio en el que te llegue la información. Es crucial contarlo, bien sea a ti mismo o a los demás, porque estás forzando este proceso de vocación. Y luego súper importante que la información que tú estés aprendiendo la percibas como que va a ser útil o no. Que es un poquito el problema que tiene la educación. Tú has sido profesor, yo he sido profesor. Mm. Y muchas veces el problema es cuando tú le quieres enseñar a alguien algo que él percibe que no le va a, no le va a valer para nada. El, el cerebro trata de obviarlo rápidamente. Sí, el cerebro eh, al final es una máquina muy eficiente en cuanto que dice oye, si puedo ahorrarme algo, me lo voy a ahorrar. Entonces hay que darle claro. motivos para que no se lo ahorre. Eh, claro. me, me gusta todo esto que has dicho Pero yo, yo creo que en el fondo y esto es una realidad todos los creadores de contenidos tú y yo que generamos contenidos podcast, libro, lo que sea sí. al final es un punto súper egoísta de aprender es decir yo creo que a, a casi todos nos mueve tener una excusa para poder estar bicheando para poder estar aprendiendo y sobre todo pues lo que has dicho tú ¿no? luego cogerme toda esa información procesarla ver cómo se la cuento a alguien cuando se la cuento a alguien incluso aunque haya sido algo que haya hecho en el pasado me cuesta contarlo y, y todo ese proceso estructura mucho las ideas o sea yo cada vez veo más eso ¿no? La creación de contenido como el, casi la herramienta definitiva de aprendizaje eh, para fijar todas esas ideas y sobre todo ser capaz de estructurarlas en tu cabeza. Y otra cosa, es que aparte tiene una cosa que se llama la utilidad de transacción. Cuando tú cuentas algo que crees que es como súper novedoso e interesante, tienes como un chute de, en tu ego, o sea, de que, tienes, de que has transmitido algo valioso y eso también te refuerza un poco tu, pues eso, tu ego y también en el fondo tu estatus. O sea, si tú al final estás aportando, aportando, aportando, aportando, estás ayudando a mucha gente, empiezas a ganar como de valor percibido. Aparte de que tú realmente es que tienes más valor, porque eres capaz de hacer más cosas con la información que tienes. Y la gente te empieza a percibir como más valor, te vuelve más atractivo, más interesante. Entonces al final es todo una ruleta, un círculo virtuoso. Mm. Hablando de círculos virtuosos, ya lo conecto con, con otra cosa que quería tratar contigo también. Esto es, es, ya es un poco casi chascarrillo, mar, marujeo. Pero hay otra tendencia, yo veo mucho últimamente, que me hace muchas gracias, oye, eh, hay grandes pensadores en el mundo del emprendimiento, tipo Talef, Naval y demás, sí, que se han puesto sí, sí. muy de moda. ¿Vale? que creo que tienen grandes ideas. Eh, yo a veces también tengo la sensación de que cogemos modas, y yo qué sé, pues, por ejemplo, ha pasado con Naval, que Naval en el fondo casi todo lo que cuenta son cosas que tampoco son nada del otro mundo. Creo que el, su virtud es saberlas contar de una forma muy inspiradora, no, ser capaz de generar un mensaje muy corto que te llega y que al final es una radicalización del, del mensaje. En el caso de Taleb, seguramente es que son conceptos no tan obvios, ¿no? Con el concepto de cine negro, ¿no? Como que te llama mucho la atención la primera vez que lo escuchas y, y penetra mucho. Pero, ¿hasta qué punto es importante también saber vender las ideas? Cuando uno es genero, genera este tipo de, de ideas, ¿hasta qué punto es la potencia de la idea o el conocimiento o hasta qué punto es la forma en la que la contamos y la expresamos al mundo? A mí, yo tengo una... Te comparto un poco, creo, lo que quieres, eh, a dónde quieres llegar y yo coincido un poco contigo en que en el fondo pasan dos cosas si tú polarizas mucho y simplificas estás consiguiendo mayor audiencia de acuerdo mm. porque al final facilidad cognitiva lo pones fácil consigue ya más y si polariza más todavía entonces eso lo usa mucho a favor eh, sobre todo Taleb Taleb más de mm. polarizar naval de simplificar y esa es una reflexión que llevo llevo una semana pensando a, acerca de esto eh, y no está mal, ¿eh? Los mensajes motivacionales yo también los uso y, y es gasolina mm. para mí mismo, ¿eh? O sea, total, o sea, es gasolina, pero en el fondo cuando se convierte, o sea, hay, hay determinadas personas ya figuras que es como su, es un poco su aportación de valores eso, es como su mm. mecanismo para seguir creciendo, o sea, ya no está, es, empieza como a, no sé cómo decirlo, como a, a verse eso mismo el propio negocio. Sí. Entonces, eh, creo que un poco la aportación de Naval es un poco eso a día de hoy. Y yo la opinión, o sea, no la opinión, tengo una cosa ambivalente con él. O sea, tú si te lees su libro y eres una persona media, es decir, pues una persona que a lo mejor no tienes un súper gran emprendimiento, no eres el los más y demás, eh, se te genera un poco de, de ansiedad y de frustración, ¿eh? Que yo entiendo que él lo canaliza para que actúes y te muevas, pero... Eh, mal gestionado te puede generar a lo mejor hasta un poco de, de no sé si de, de problemas o de, no sé, no sé si compartes un poco esta visión conmigo. Sí, yo un, yo un poco, que creo que, que aparte de estos mensajes que están, están guay, yo estoy eh, pienso lo mismo que tú, viene bien esta parte inspiracional, motivacional y muchas veces el mensaje corto es muy potente, el problema también es que claro, en, en el otro lado muchas veces la gente se lo coge tal cual, o sea, te coges el mensaje tal cual y te piensas que eso es una verdad absoluta, cuando al final es una sobresimplificación de la realidad brutal, entre otras cosas porque también depende mucho de tu contexto. O sea, hay muchas cosas que dice Naval que tienen mucho sentido, si tú eres un emprendedor, eh, trabajas en tecnología, que más o menos todo nos va bien las cosas y ves el mundo de una manera, pero es una cosa que no es real para la gran parte de la, de la gente, ¿no? O sea, el problema es que la sobresimplificación de mensajes acaba haciendo pensar a la gente que las cosas son tal cual lo dicen. Y es que las cosas luego tienen tantos matices y tienen claro tantos que sí. dependes que, oye, si la gente es capaz de construir un, modelos mentales más complejos a partir de ideas simples, genial. Pero es que creo que hay una gran parte de la gente que se la fuma tal cual. O sea, que es, es, cojo lo que me dice Naval y esto es la verdad absoluta, hostias. Pues. Uf, también te digo que prefiero tener de modelo a Naval que a... Um, sí. No lo sé. Alguien de salvarme, por decirte algo. O sea, si sirve para que más gente, que haya más emprendedores en España, más investigadores, más gente que quiera aportar valor, eh, genial. Con todos los peros que pueda tener, pero... Y además decías tú, si es importante vender. Es que, no sé si esta frase es suya o debe andar muy parecido, pero quien aprenda a vender nunca va, nunca va a pasar hambre. Mm. O sea, o sea sí, sí que es muy importante vender. Porque si aprendes a construir algo y aprendes a venderlo, en el fondo, es un mecanismo de... Tener, de ganar control sobre tu vida. O sea, me dijeron una frase hace un tiempo que me ha marcado bastante. ¿eh? Es cuando tú, mue cuando tú saboreas las mieles, la miel del éxito, la miel de tener el control de tu vida, la miel de no depender de nadie, es tan gratificante ese, esa sensación que es muy difícil la vuelta atrás. ¿Sabes? Es un poquito eso. Entonces, si sirve para que es, la gente sepa que eso es posible que luego oye que también te pueden prometer la tierra prometida pero casi nadie está dispuesto a pagar el precio o sea es así o sea yo te puedo decir mira tienes que hacer A B C y D porque a mí me ha funcionado y tampoco ha cambiado tanto el tanto el mundo desde que yo empecé creo que si haces A B C y D conociéndote a ti estoy casi seguro que te va a funcionar pero aún así casi seguro que no lo haces porque hay que pagar el precio hay que hacer tener una cierta disciplina eh, hábitos y demás y muy poca gente lo va a conseguir, de hecho lo del dicho este dice todo el mundo quiere ir al cielo pero casi nadie está dispuesto a morir para ir al cielo entonces pues mm. eso es lo que realmente pasa Sí, sí. No, total. Aparte, yo conozco a mucha gente porque me dicen muchas veces que quieren montar cosas. Lo típico, ¿no? Quiero montar un negocio porque tengo una idea, porque yo al final quiero ser el jefe de mi vida, que esto luego es bueno, que tiene, tiene sus, sus matices. Pero es verdad que casi nadie está dispuesto a pagar el precio, que muchas veces el precio es, es un precio muy a largo plazo, ¿no? Es eh, eh, al igual que cuando emprendes cualquier proyecto de contenidos o lo que sea, lo importante para mí gusto no es arrancarlo. O sea, bueno, todo es importante, porque al final todo es complicado. Pero el, el esfuerzo ya no solo es arrancarlo, sino que para que algo funcione, tienes que hacer tantos días. Lo mismo Tienes que ser tantos días a currar a, a escribir un libro a, a hacer un episodio en podcast a salir a vender tu empresa a alguien que lo jodido es llegar a, a un punto en el que eso empieza a tener valor ¿no? mira te voy a contar una anécdota sobre esto yo cuando empecé a leer sobre inversiones interés como esto y demás esto es totalmente verídico uh -huh. eh, yo pensaba que dentro de dos años iba a estar viviendo en un no sé si en un palacio o en un chale de la de la hostia porque no sé, yo tenía muy buena imagen de mí mismo, digo, mira es una persona que ha conseguido, todo lo que ha hecho lo ha conseguido, en base a esfuerzo pero ha conseguido. Dije, mira, esto hacemos una extrapolación rápida y yo dentro de dos años estoy aquí. Lo que eran dos años, luego pasaron a ser siete. Pero, o sea, que es verdad que al final, eh, para hacer cosas medio grandes hay que meterle mucho, mucho, mucho, mucho esfuerzo durante mucho tiempo, más de lo que nos pensábamos que inicialmente iba, iba a tardar. Sí, sí, no, no, es así, es que todo es a largo. Al final yo creo que hay, bueno, hay, hay casos, ¿no? Pero, pero te tienes que hacer la... Pre pensar. A mí me gusta pensar mucho como... Que no sé qué lo dice, los modelos de 10 años, ¿no? Hacer, pensar siempre como en bloques de, de 10 años. Oye, que si a los 5 lo has conseguido, genial, pero piensa que son 10, que más o menos en la vida las cosas importantes vas a tardar un tiempo aproximado, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me gusta, fíjate, otra cosita que le, le aprendí hace nada, de Elon Musk, que le preguntaba en un entrevistador y le decía... Porque en el fondo del éxito de Elon Musk tuvo un momento que estaba... Pero jodidísimo, o sea, se gastó todo el dinero de PayPal de la venta en Tesla y en SpaceX. Y estuvo un año, en 2008 creo que fue, que tenía Tesla prácticamente quebrada, que ya había llegado a un acuerdo con Google para que Google le comprara Tesla. O sea, con Larry Page era es súper amigo de Larry Page. Y con SpaceX había fallado los cuatro lanzamientos, el quinto tenía que cerrar la empresa. O sea, estaba a punto de cerrar las dos empresas. Y le preguntó el, el entrevistador, dice, ¿y no estás dispuesto a renunciar? Dijo, no, nunca. O sea, Esa opción no existe. Dice, salvo que esté muerto o gravemente herido, no voy a parar. Y es un poco la mentalidad que creo que nos falta un poco de que somos demasiado débiles a veces, que tampoco hay que llegar al extremo de los más quizás, pero estar dispuesto a, a morir por tu propósito. O sea, el de luchar, luchar, luchar, empujar, empujar, empujar. Y creo que falta mucho, mucho de eso en la sociedad que tenemos hoy en día. Sí, sí, totalmente de acuerdo, o sea que las cosas son complicadas, pasa o que claro luego muy bonito ver, ver el éxito, Quiero aprovecharte también que te tengo por aquí un temazo que se ha puesto, se empieza a poner de moda el mundo emprendimiento, volvemos a lo mismo, ¿no? mundo emprendimiento que, que es un submundo muy particular, es decir que lo que decías tú, luego te vas fuera y, y el mundo es muy distinto pero en este mundillo el tema de los modelos mentales pues yo que sé, gracias a pues tú has hablado de ellos, eh, Jaime Rodríguez Santiago, es decir, hay una serie de gente, Samuel Gil, que es un tema que empieza a ser algo un poco más habitual, pero todavía no todo el mundo los conoce tú tratas bastante este tema en el libro quería que nos explicara primero un poco los modelos que son los modelos mentales y luego si quieres entramos en algún modelo mental en concreto y, en y profundicemos un poco por ahí el fondo de los modelos mentales es algo que ahora se le está llamando modelos mentales pero que es, que es lo mismo que ha existido siempre que son eh, abstracciones semánticas es lo con lo que funciona el cerebro es como algo que luego lo puedes aplicar a otro campo son como plantillas y muchas veces están equivocadas de, de hecho está la mayoría de las veces pero es como la... El cerebro aprende, por ejemplo, porque es como se le da bien y por historias. Está programado así. Cerebros y historias. Entonces, con esos ejemplos, cuando ve muchos ejemplos, empieza a construir información de alto nivel, que son abstracciones, y eso permite luego aplicar ese conocimiento a otras áreas. Es como funciona el cerebro para transferir información de un campo a otro, es básicamente eso. Y entonces, la historia es que cuanto más conocimiento abstracto tienes, Ve, llámale principios, llámale modelos mentales llámale como quieras tienes más herramientas para tomar mejores decisiones, entonces yo lo veo desde ese punto de vista, ahora bien hay modelos en mentales pues de cada campo, desde emprendimiento psicología, tecnología, ingeniería programación, de todo, hay modelos mentales de todo ahora bien, yo en el libro intento como mostrar 12 modelos mentales, creo que son súper esenciales, que puedes aplicar a muchas áreas y que Probablemente el 80% o 90% de la gente no los conoce y yo no los aplica. Eso es lo que trato. Dentro del mundo de emprendimiento hay muchos que sí que se aplican, pero que digo que para el común de los mortales no conocen conceptos tan, tan, tan importantes como por ejemplo el coste de oportunidad, que es un modelo mental. Por ejemplo, eh, eh, eh, siguiendo un poco con el modelo abstracto, yo creo que es muy interesante porque al final lo que has dicho tú, no, es decir, no el, el ser humano necesita simplificar las cosas. De hecho, al cerebro humano, el, el atender a la realidad del mundo le supone un, un coste mental muy fuerte. O sea, ahora, ahora estamos viviendo todo el tema de Rusia y Ucrania y nos cuesta mucho entender. En, si nos ponemos en profundidad a pensar en ese tema, ¿no? ¿por qué narices está pasando todo esto? No, nos satura, no podemos con ello. Entonces, al final, yo estoy de acuerdo contigo, los modelos mentales nos ayudan a entender el mundo de una forma que no es precisa, pero es que si intentamos comprender el mundo de forma precisa no lo somos capaces de manejar esa información. Entonces, es que es la que única ser... forma que tenemos. o sea, De hecho, igual claro. están completamente equivocados. Cada persona puede tener modelos completamente equivocados, pero es que es la forma que funciona nuestra máquina, básicamente. Justo. Necesitamos un esquemita que nos plantee un, un modelo de realidad. Yo creo que hay un ejemplo, has hablado del de, de coste de oportunidad, pero hay un ejemplo que, que podemos empezar por si quieres, que es la ley de Pareto, que la conoce todo el mundo, que es una sobresimplificación. Porque la ley de Pareto, al final, no, nadie ha medido que sea así, que sea un 80%. Ni un, pero es verdad... Ha habido intentos, eh, Ha habido intentos. Pues cuéntanos, cuéntanos un poquito sobre la ley de Pareto. No, esto viene de lo de... Al final era un italiano con las... Era como el 20% de las tierras... No, el 80% de las tierras pertenecían al 20% de la clase adinerada, algo así. Y esto, de hecho, hasta en matemáticas... O sea, no en matemáticas, en todo proceso natural hay estudios que se cumplen. De hecho, la ley de Benford, que es una ley natural de que en cualquier, en cualquier evento natural las cosas que empiezan por uno son las que más se dan, luego por dos y es como un proceso eh, logarítmico, ¿no? El 80% por, por uno más o por dos. Y eso, a su vez, cumple la ley de Pareto. O sea... Curioso, pero o sea, es bastante común. Lo de la ley de Pareto es bastante común. Y en tecnología se ve mucho. Es decir, por ejemplo, para conseguir la conducción autónoma, con el 20% consigues el 80% de control sobre el coche. Pero conseguir ese 20% que sea súper robusto, que no falle nunca, implica meterle un 80% de trabajo más. Lo que pasa es que aquí, para mí, el matiz importante, y esto fallamos muchísimo los ingenieros y todas las personas humanas, es saber distinguir cuándo aplicar ley de Pareto y cuándo no. Es decir... ¿Cuándo nos vale con llegar al 80% del resultado porque queremos iterar rápido? Más en emprendimiento, ¿no? El modelo Link Startup. ¿Y cuándo interesa llegar al 100%? ¿De acuerdo? Porque hay veces que sí que interesa. O sea, cuando quieres ser el factor diferencial, ese producto Apple que, que sea maravilloso, tienes que luchar por ese 20% extra. Pero no siempre interesa, ¿vale? Y que no consigas ese 20% extra no quiere decir que seas un ñapas y que canceles pronto, ¿no? Es que estás actuando con inteligencia. En este campo en concreto no me interesa llegar al 100%. De hecho, hay mucha gente, yo lo veo en los alumnos de universidad, hay gente que saca siete y ocho y casi yo les contrataría antes que la gente de 10. Porque están sabiendo cómo asignar bien el tiempo. O sea, de una asignatura que ellos estiman que no les va a servir para nada en la vida, ¿para qué quieren sacar un 10? O sea, es como, no tiene sentido. Voy a aplicar el 20% para sacar un 8. Y a mí me parece inteligente, de hecho. Y la gente que no sabe distinguir cuándo aplicar el 20, cuándo aplicarle de pareto y siempre van a por todo... Eh, por el propio coste de oportunidades que te decía anteriormente, creo que están jugando mal el juego de la vida. <risa> <risa> Vamos a por ahí un poco. Totalmente de acuerdo. Y entramos en, en coste de oportunidad. ¿Cómo, ¿Cómo medimos el coste de oportunidad? Es decir, eh, Aparte, tú es algo que yo creo que haces muy bien con la vida en todas las cosas que te metes. Cuéntanos un poquito. Bueno, el coste de oportunidad es lo que estás renunciando por hacer lo que estás haciendo. Dentro de que se renunciando, normalmente no, en un juego infinito, un juego infinito es un juego en el que no sabes cuántos participantes hay, quién va ganando, quién no, que son la mayoría de los juegos. Los negocios son juegos infinitos, las relaciones sociales son juegos infinitos. No sabes a cuántas alternativas estás Renunciando, pero en el fondo, cualquier infinito universo de alternativas eh, tienes que tenerlo en cuenta para tomar tu decisión. El problema es que evaluar ese conjunto de infinitas opciones nos llevarían a una parálisis de no tomar ninguna decisión. Y es más, no solo la parálisis, es una vez que decides, a arrepentimiento post compra o post decisión. Es decir, aterrizando en un caso muy sencillo eh, yo que sé estás buscando novia y demás cuando te comprometes con una si tenías un universo gigantesco de posibilidades pues probablemente te puedas arrepentir o tengas dudas sin embargo si tenías pocas opciones pues oye pues estás tranquilo con lo que tienes entonces es un arma de doble filo arma de doble filo querer evaluar todas las opciones que tienes, porque al final te volverías a alguien totalmente inconforma Inconform que no tengo forma con nada, a mí me ha pasado habitualmente. Y creo que lo pasa a muchos emprendedores eh, a gente, y a gente de ciencia en general. Entonces, es eso. Saber también evaluar eh, qué estás renunciando. No. Otro ejemplo. Si tú te pagas un MBA de 120.000 euros, ten en cuenta que estás renunciando a esos 120.000 euros, los invertidos, trabajando, produciendo al 6%. Igual eso, empiezas a tirar el interés compuesto, te genera una bola de nieve que quizás no ha sido la mejor decisión y esto otro ejemplo mira esto lo veo habitualmente a ver si coincides conmigo eh, mucha gente dice que comprarse ahora con, estamos con el tema de los automóviles es difícil saber si comprarte un coche eléctrico un híbrido y un gasolina, ¿no? Pues estamos como en una transición intermedia estamos de acuerdo no sí. mucha gente dice no me compro el coche porque al final es mejor que estar de renting y yo le digo cuidado cuidado comprar el coche es asignar todo este dinero a un sitio que dejar de tenerlo invertido si sabes invertir. Mientras que el renting, aunque te salga más caro a largo plazo, por así decirlo, si tienes en cuenta que estás invirtiendo, quizás te sale mejor estar de renting, que es lo que suele pasar. Igual que estar de alquiler en lugar de comprarte una casa. Entonces, esto es todo este tema de cosas. Aparte de que tú tienes el coche en renting, de repente el coche, el coche híbrido que estás en renting deja de ser interesante porque empieza a coger tracción el coche eléctrico, pues rápidamente lo puedes liquidar y tal eléctrico. Con lo cual, la decisión era más inteligente estar de renting. Igual que si está de alquiler. Todo esto son costes de oportunidades. Y muchas veces no son tan fáciles de evaluar. Es que yo creo que aparte tenemos una tendencia innata a tirar por opciones que ya conocemos. Por ejemplo, el, el, el, el ejemplo que has puesto la compra versus renting, yo creo que es un buen ejemplo que es. Oye, a lo que estamos acostumbrados es la compra. Es como... Eh, lo otro ya no supone muchas veces, si no has pasado por ahí, el esfuerzo mental de, de plantearte otras cosas. Y solo, yo creo que pues solo por el hecho de hacer lo que ya estás acostumbrado o has escuchado más o te parece más común, es algo que tu cerebro lo va a preferir, aunque no sea la mejor opción financieramente hablando o de lo que sea. Simplemente por, porque te, te descargas tú ¿no? De, de la toma de decisión. Que Muchas veces los números, como tampoco tienen la información suficiente, los haces mal. Que es que lo que le pasa a la mayoría de gente los hace mal los números. Entonces, llega la simplificación de, oye, que no, que Renting es peor. Digo, oye, haz bien los números. Si tú sabes asignar bien tu dinero y sabes acertar, es que no, no es peor opción. Es por un ejemplo, hay que hacer los números, evidentemente. Hay que poner un arcel y demás. Pero pasa bastante esto, ¿eh? Sí. Luego, me, me gusta mucho el concepto de oportunidad. Yo creo que con, con la audiencia que nos escucha, que es sobre todo emprendedores, que es un poco al revés, ¿no? Cuando estás haciendo un emprendimiento, muchas veces tam también nos olvidamos de evaluar el coste de oportunidad. A mí me ha pasado cuando estás 10 años en un proyecto que al final cierras. Ostra, por ejemplo. <risa> <risa> <risa> Luego lo piensas a posteriori. Yo tendría en algún momento que haber pensado cuál es mi coste de oportunidad. Es decir, ¿a qué cosas estoy perdiendo o renunciando por estar aquí. Es, es jodido eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos llegar ahí? Bueno, y es, muchos emprendedores, esto lo hablaba un día, te lo hablaba contigo por WhatsApp a raíz de un podcast que hiciste, te lo comentaba un poco por audios. Eh, hay veces que el emprendedor, y bueno, le digo el emprendedor, también te digo el que tiene la carrera académica, ¿eh? porque al final es una carrera brutal de competencia que igual has tirado tus 15 años de juventud por algo que cuando llegas a la meta resulta que se ha venido abajo y no has sabido no has disfrutado ni el camino o lo has disfrutado a medias y luego no has sabido construirte tu, tu patrimonio que te dé independencia para por lo menos hoy dice mira si pego el esfuerzo a tope pero me garantizo que los siguientes años no van a ser a este nivel de, de inversión de tiempo entonces ahí está el tiempo de, ahí está el coste de oportunidad por debajo Sí, sí, Como un poco. Estas cosas yo creo que son buenas el, el planteártelas, ¿no? O sea, oye, que luego al final eh, volvemos a lo mismo. El cerebro va a aplicar algún modelo mental y va a simplificar y a veces va a tomar la decisión. Y va a copiar que lo cae, que hace otra persona. ¿eh? Eso es. <ríe> Básicamente. Porque al final copiamos constantemente. O sea, y sin, sin esos modelos no, no te atreves a hacer nada, ¿eh? O sea, pasa así. Sí. Hay, hay otro modelo mental que, que me hace mucha gracia, que es el, el de las leyes de Parkinson. Cuéntanos un poquito, yo creo que es, que es curioso. Hay varias leyes, son tres le las tres leyes de Parkinson, pero si tuviera que dejarla solo en uno, que es lo que la gente le va a llamar más la atención, es hasta que no te pones una fecha, eh, digamos que estás ahí procrastinando hasta llegar al límite al, al de la fecha. Y aquí hay un truco brutal, es que te inventes fechas anteriores a la fecha que tienes que llegar para, digamos, hacer esa compresión de de tiempo y espacio y quitártelo cuanto antes y a otra cosa mariposa, porque si no llega la fecha y has estado como escalando tu energía hasta llegar a, a la fecha justo o sea, al final, nos ha pasado a todos, desde que éramos el colegio hemos estado en trabajos y todo se ha alargado así. Luego también en los gastos, la otra ley es que los gastos, eh, al final tienes tanto gastos como dinero ingresas la mayoría de personas y la otra ya no recuerdo ahora mismo cuál era, eh, pero bueno. Básicamente, no, estas son las dos más No, no era el del el nivel de incompetencia. No sé si era Parkinson, el del nivel de incompetencia. Ah, justo, sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Que también el nivel de, la, de, de, de tiempo que inviertes en una decisión estratégica es inversamente proporcional realmente a la, a, a la importancia real que tiene. Sí, sí, son, sí, son sí, sí. La verdad que cosas muy curiosas, ¿no? Que, que... Eh, nos pasan ¿no? o nuestro cerebro funciona así de, de estas formas y nos, nos liamos con cosas que no nos tendríamos que liar. Sobre lo que has dicho de los, de los tiempos, eh, yo creo que es importante el, y, y por eso funciona mucho todo el tema de, de coger una gran tarea y dividirla en subtareas. Es una forma de ir teniendo deadlines intermedios y haciendo checks de avances, lo ¿no? que muchas veces no se hace, no vamos al objetivo final y nos perdemos de vista que, que podemos trocearlo y quitar menos energía en todo eso. Lo que pasa es que ahí tengo un punto que es eh, los checks al final, si te los haces una persona externa, tú además que estás muy metido en tema de emprendimiento, el problema es que te genera mucho micromanagement, o sea, mucho, eh, middleman, mucho gestión intermedia de supervisores. Y realmente la gente realmente realmente buena, casi no necesita nada de gestión. Yo esto lo veo habitualmente. O sea, yo a la gente muy muy buena le digo, esto tiene que estar a tal día y, y ya está. No me digas que se la ha comido el perro. Ni, o sea, <risa> organízate como quieras pero va a estar, ya está, sin excusas, autocontrol, gestión. Y la, la gente realmente muy, muy buena, esto lo hace para sí, ¿no? Lo de los pasos intermedios. Eso es. Pero eso es. ese es el tema. Justo tú como, como forma tuya, ¿no? De, de lo que has dicho, ¿no? Porque para mí hay una cosa muy mala de todo esto y que nos pasa ahí es que yo creo, el, por, por, por mucho que curremos y por mucha caña que nos demos yo lo noto en mí, soy, coño yo le echo horas a las cosas, pero sigo pensando que le dedico más tiempo a estar pensando lo que tengo que hacer, a estar agobiado por las cosas que tengo que acabar que currando realmente en acabarlas Sí, también supongo que a ti te pasa como a mí que en el fondo funcionamos mucho por ciclos o sea, los personajes sí. son como muy que vamos muy a tope, muy también de creatividad, es como tan difícil mantener un nivel de intensidad súper alta, que el propio cerebro llega a un punto que necesita y dice es que este, estas tres semanas voy a bajar el ritmo porque es que no, no lo puedo soportar. O sea, entonces funcionamos, creo, mucho por ciclos y pasa, pasa mucho esto, ¿eh? Sí, yo lo llamo ciclos de agobio. Hay ciclos como te relajas, pero estás casi generando una presión interna hasta que explota, ¿no? Hasta que dices, hostia, por lo que has dicho tú, me queda poco para un deadline, encima esto ya me empieza a picar mucho y de repente te pones a saco a hacerlo y luego te lo quitas. A mí me ha pasado de estar tú una semana preocupada por algo, evidentemente haciendo otras cosas, y luego me pongo un día digo, si ha sea dos horas. O sea, ¿cómo me he dedicar tanta energía mental a esta gilipollez? sabes otra cosa relacionada con esto que lo cuento un poco en el libro es otra cosa que aprendió en todo este proceso es que yo era yo pensaba que era eh, muy partidario hacer muy pocas cosas y muy buenas es un poco la filosofía que hice con mi podcast del principio es como no publicar toda la semana sino una vez al mes pero que sea muy buena y luego me di cuenta realmente de que la gente que ha tenido mucho mucho éxito ha hecho muchas cosas eh, con un alto nivel de acción y una la salió muy buena por ejemplo Albert Einstein, yo pensaba que había hecho cinco papers y tres le habían salido eh, brutales, ¿no? La teoría de la realidad. No, es que hizo cinco. O sea, ese año fue el que hizo cinco y tres le habían salido muy bueno, pero es que a lo largo de su vida había hecho ochenta y pico. O, o Bats, yo qué sé, tiene tres sinfonías brutales, pero es que había hecho 500 a lo largo de su carrera. O sea, que muchas veces eh, hacer un hit en el área que tú quieras es fruto de no tanto de tanta planificación, sino como de mucha acción masiva, ¿vale? Que luego lo va refinando. ¿vale? Al principio es acción masiva imperfecta y luego a lo mejor va refinando. Pero que es que la acción masiva es necesaria. Es que si no, no hay forma. Justo. Esto lo dice mucho Gary Garibí, ¿no? Cuando, cuando dice lo de tú generas mucho contenido y ya, ya, haciendo mucho, acabarás haciendo alguno. Bueno, Quizás no te se, se pasa, ¿eh? Quizás sí, ya, bajo sí. mi punto de vista, ya le va a llevar al, al hiperestremo. Pero, pero sí. Sí, sí. No porque esta línea. Mira, me me acordado que leí le el otro... Bueno, le pedí un vídeo el otro día en YouTube de Pepe de Minimalis Brand que hablaba de Zetangana, ¿no? Dice... Eh, que, que había estado hace unos años viendo un concierto de Z Tangana, que, que no, estaba en un sitio pequeño solo y que fue una birria, y luego de repente, pues hasta hace poco en otro, y, y ya Z Tangana es lo que es ahora. Pero lo. lo o sea. Claro, que Zetan han estado años ahí haciendo cosas, probando cosas distintas, en, haciendo esa acción masiva y cuando habla con las teclas cuando todo el mundo la ha conocido y ahora todos pensamos que es un, un por lo mismo, ¿no? una flor de una noche, ¿no? un éxito eh, superhit eh, muy rápido. Pero claro, que hay años, años, años, años de experimentación, de probar, de... de y es lo que la ha diferenciado, ¿eh? Es lo que la diferencia diferenciado porque él, él, él lo dice, él, no es que lo diga yo, lo dice él, él no es un cantante especialmente virtuoso ni ni sus letras son realmente la, la hostia, hablando mal, sino que él lo que ha tenido es que ha fusionado muy bien y ha sido como casi el primero que introdujo el trap en España, así de, de nivel masivo, o sea, hacer como el Bad Bunny en España. Y es un poco lo que ha diferenciado, entonces, eh, y ha sido fruto de hacer mucho, mucho, mucho, mucho, o sea, que tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y, y así no por z tan lo mismo, que tampoco soy, es que sea fan, pero es que me va a ir a la cabeza otra cosa yo creo que hace muy bien y yo creo que también puede salir como, como aprendizaje es el hacer cosas con otra gente ¿no? yo, a mí una de las cosas es que me flipa de él eh, sin desde el desconocimiento, por, porque yo soy gustos eh, musicales sí, lo, el, lo contrario pero me flipa mucho de él cómo es capaz de interactuar con gente de primer nivel, de flamenco de, de, de otros tipos de música abierta a la colaboración y yo también creo que la, la gente que ha tenido éxito muchas veces ha sido capaz, ¿no? de, de, de buscar intersecciones con otras áreas, con otra gente, hacer cosas maravillosas eh, sin estar focalizado únicamente en lo que yo hago, ¿no? si Buscando sí, esas sí. conexiones. ¿Sabes qué pasa? Se te ha otra cosa muy buena bajo mi punto de vista. Es, es un dicho, ¿no? De que si te tratas como una celebridad, esa persona te tratará a ti como un fan. quiere decir, él... Tiene mucha autoestima suya, mucho ego, quizás no sé si demasiado o no, pero quizás también la gente que al final llega al público es porque tiene un componente de, de ego y de creérselo. Y él pues ha tratado a todo el mundo desde, oye, que yo soy hice tan gana, cuidado, soy hice tan gana. O sea, no ha ido de en plan, soy tu fan, que no está mal, eh pero quiere decir que en el fondo es un poco de, soy yo tan gana y creo que lo voy a petar, o sea, <ríe> lo tenía claro del principio. Buen punto. Mira, Vamos a pasar ahora a cambiar de tema porque lo de los ojos me, me daba para otra cosa, pero vamos a cambiar porque si no nos tiramos un, hablando de Zetangana todo el podcast y tampoco me gustaría que dijeran este es el podcast de Zetangana, que tiene su mérito, <risa> pero, pero no lo voy a reconocer que alguna canción le he escuchado. Eh, eh, hemos hablado y hemos pasado un poco por encima del tema de, de hábitos, ¿no? Ha salido en un puntito de la conversación y quería tomarlo. Yo creo que es otro, otra de las grandes cosas que nos ayudan tanto para el aprendizaje como para el desarrollo. ¿Cómo de importantes son los hábitos? Que cuentas un poco sobre ellos en el libro y cómo desarrollarlos. Yo creo que en muchas personas no se dan cuenta que el verdadero factor diferencial son... O sea, los hábitos... El mayor potenciador de tu progreso en tu vida son los hábitos, ya está. O sea, ese es el resumen, Es ¿eh? lo más importante o sea, te puedes quitarte de todo lo demás lo más importante son los hábitos y esto es cuando lo interiorizas te das cuenta de que es la palanca de tu crecimiento a todos los niveles y es y lo, lo duro de los hábitos es que requiere un tiempo en el que no se ven los frutos en el que claudica casi toda la gente y además una vez que tienen los hábitos buenos es relativamente fácil Volver a los hábitos antiguos. Y aquí la clave, yo esto lo que me explotó la cabeza, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? De por de Jane Clear, Jean Clear, con hábitos atómicos, que también viene esto del estoicismo. Que al final el factor más importante para conseguir buenos hábitos es un tema de identidad. O sea, no es un tema de motivación, es un tema de identidad. Ya está. O sea, cuando tú te dices a ti mismo, soy podcaster, eso implica que no vas a estar más de un mes y medio sin hacer un episodio. Porque eres podcaster. Y porque cuando eres una persona que te dice a ti mismo, que eres inversor, inviertes y cuando te dices que eres un mismo, una persona sana y con principios, pues actúas como una persona sana y con principios. Porque el cerebro trata de, de, de evitar esa disonancia cognitiva. Y fíjate, a mí me, dio, me hizo clic también. Al final todo en la vida son muchas de momentos de clic. Sí. Y a mí fue una charla de Warren Buffett, que lo decía a los alumnos de una universidad, ya no recuerdo cuál, lo decía Warren Buffett, que es Warren Buffett. Uh -huh. Y Warren Buffett les decía, lo más importante de todo, si te tienes que quedar con una charla de todo esto, lo más importante que ha habido en mi vida son los hábitos. Ya está. <ríe> Entonces, por eso el libro este de hábitos atómicos es hiper bestseller y todo lo que tú quieras, porque pone de manifiesto la importancia de los hábitos y cómo, cómo hacerlo bien, por así decirlo. ¿Cuáles estrategias hay? Porque las hay. Hacerlo visible, hay no romper la cadena, hay varias cositas... Lo de la identidad que hacen lo que, que sea clave. Justo. Lo, lo que has dicho de la identidad yo creo que es súper potente, ¿no? El, el auto... O sea, plantearte que eres algo, ¿no? O sea, soy deportista, soy... Yo creo que eso funciona lo de los runners, ¿no? Soy runner, he corrido dos veces, pero soy runner. ¿Por qué? Porque es una forma de forzarme. Y lo de compartirlo en redes sociales, yo cada vez veo que es algo que, fu que funciona muy bien a mucha gente, ¿no? El compromiso social. De, depende de tu persona. A, yo reconozco que yo funciono más con la parte de identidad que con la parte de compromiso social. Porque me la, soy masa social, pero sí que es verdad que ves que mucha gente cuando te dicen he dejado de fumar y lo comparto en, en Twitter y llevo dos días, y llevo tres días, tal, hay un compromiso social que, que muchas veces te ayuda a ello, ¿no? Es buscar la forma de forzar ese hábito. Fíjate, yo creo que te ayuda a corto plazo, pero a largo plazo te perjudica. Porque le estás diciendo a tu cerebro. Que dependes de la aprobación social, el reconocimiento social. Ergo, eso te acaba quitando un poquito de libertad. O sea, quiero decir que al principio, para empezar a coger tracción, puede que tenga sentido. Pero si tú quieres mantenerte en largo plazo y jugar bien en largo plazo, yo creo que tienes que tratar de evitar eso. ¿Tú, tú has desarrollado algún hábito así potente que te haya costado? Cuéntanos ahí alguna batallita personal y cómo lo has conseguido. Eh, bueno, yo te diría que mis tres hábitos principales y es que tampoco tiene mucho mérito porque es que me encanta o sea al final si es que lo, lo difícil es tener el hábito cuando no te gusta o sea, hay gente que no le gusta hacer deporte y lo hace porque sabe que le viene bien pero no les gusta a mí en eso es que la mayoría de hábitos positivos he tenido la suerte porque es suerte es que me encanta y los hábitos que más practico y que me, son fuente de felicidad y es lo que más felicidad me da y es prácticamente gratuito es pasear hacer deporte y leer son tres cosas ya está las tres son casi gratuitas y es que realmente tampoco pido mucho más en la vida o sea con poder pasear leer y entrenar ya está ya está ya está o sea yo fíjate es súper curioso de que te ha gustado yo, yo soñaba con con cosas súper hace años con Wow quiero la super casa bueno coches nunca me han gustado excesivamente pero con cosas materiales pero es que ya llega un punto que de verdad te lo digo sinceramente. Es que me da absolutamente igual lo material. Totalmente. O sea, yo con, con, con poder tener la vida, pasear, entrenar y leer, súper feliz. Y entonces bueno. esos hábitos pues son buenos hábitos y, y he tenido facilidad. Quizás, fíjate, el hábito que más me ha costado y le he tenido que dedicar un podcast entero de aprendizaje es el tema de, del hábito de dormir que no se me vaya de las manos. Es decir, tampoco soy una persona que me acueste muy tarde y demás, pero darme cuenta de que es hiper, hiper importante. O sea, de tener una rutina de sueño buena, de acostarme a las 12 y levantarme a las 8 y media, dormir 8 horas, 8 horas y media, marca toda la diferencia. Y esa es un poco la que se me, se me va un poco más. ¿Y, y, ¿Y cómo has conseguido hacer eso? Porque si eras trasnochador y encima curioso, que por las noches muchas veces agudiza la curiosidad ¿no? de ponerte a leer y estas cosas, ¿cómo has conseguido romper esas dinámicas? Si quieres te voy al detalle, detalle, detalle, que creo que lo cuento un poco en el libro. Es básicamente, he tenido que usar varias estrategias de higiene digital, ¿vale? Uh -huh. Uno es, fin de semana está totalmente bloqueado la lectura de correo. O sea, no puedo, no puedo porque lo tengo por extensiones bloqueado. Ni en el móvil ni en el ordenador. O sea, 100% bueno. imposible. Porque de esa forma, digamos que me, me estropea un poco el descanso y el reset semanal. Luego, a partir de las 10 de la noche, también está completamente bloqueado el correo electrónico. No puedo leer el correo electrónico. Con lo cual, las principales fuentes de estrés, porque yo lo tengo lo tengo hablado con mis compañeros, o sea, todo el trabajo va a canalizar el correo. No me escribas cosas de trabajo por el WhatsApp, porque me puede generar... A veces que no me hacen caso, pero casi nunca pasa esto... Es por un poco de higiene, de no ponerme alterado más tarde de, de una determinada hora. Entonces, va todo al correo. Entonces, está bloqueado. Tampoco puedo leer el correo más de cinco veces al día, porque tengo también, me lo bloquea, va por tandas. O sea, hay un contador y, y no, no se puede más. Con lo cual, te quitas ese toque de estar todo el rato revisando el correo electrónico. Luego, otro truco. Tengo bloqueado el WhatsApp en el ordenador. Es decir, nada más que el WhatsApp lo puedo mirar desde el móvil. No puedo usar web WhatsApp, con lo cual, me quito mucho estrés de estar... Te estoy hablando de temas digitales porque es lo que más me estropea a mí el sueño, ¿eh? O sea, no, pues son, esto nos aplica a todos, ¿eh? Porque, porque yo me quedo muy jodido muchas veces ahí por la noche, ahí con el TikTok, con el, con el Twitter, a, a veces viendo noticias, y, y son mierdas que se te meten en la cabeza y las tienes ahí. Claro, y luego aparte, a mí, por ejemplo, me acaba, si me tiro con las pantallas hasta las una de la noche, me levanto con una vista mucho más cansada. O sea, me pasa. O sea, me noto que no, no, no ejerzo luego a mi pleno potencial porque mismamente la vista no estoy igual la vista y más cosas pero la vista lo noto claramente entonces intento y ya te digo que a veces que se me va que no soy perfecta que al final aquí hablamos de hábitos y la gente puede pensar que somos aquí gandhi en persona y todos la liamos o sea nos equivocamos pero mi regla es a partir de las 10 de la noche eh, cero dispositivo digital la mayoría de los días algún día se me va y lo que hago es leer de 10 a 12 y me, me acuesto. Y luego el deporte, por ejemplo, es otro tip. Intento hacerlo a media tarde, 7 de la tarde a ser posible, porque como lo retrase mucho, es como mucha anticipación, de, o sea, mucha inercia y luego cuesta más dormir. No sé si te pasa a ti, Corti. A mí también, a mí, a mí el deporte más me cuesta mogollón. Yo lo hago por la mañana, o sea, a mí me cuesta tanto el deporte, porque me siento, o sea, yo, mi, mi, yo soy un, un gordo en, en físico y, y, y mental. O sea, yo soy una persona que me encanta comer, me, me gusta muy poco hacer deporte. Ya por la tarde, como me siento un poco más cansado físicamente, vencer a mi cabeza es muy complicado. Entonces, yo salgo a claro. primera hora, eh, curro un poquito de cinco y pico hasta las siete y media, eh, y luego me salgo a correr que tengo todavía energía, pero si me voy cerca de comer, penco. Entonces yo creo que es muy importante también el conocerse, ¿no? ¿En qué momento eres capaz de vencerte a ti mismo eh, y en qué capaz? No, yo para currar soy capaz de ponerme a currar en cualquier momento, aunque no me apetezca, porque tengo esa voluntad, pero para el deporte soy muy malo. ¿Sabes qué pasa? También esto es, es muy curioso reflexionarlo. O sea, si tienes una genética de que tiendes a estar delgado, en forma, bla, bla. Es como que el deporte este es tan agradecido que rápidamente entras a tu estado óptimo que te genera el círculo virtuoso muy rápido. Sin embargo, si por genética tienes más un estilo de vida, o sea, un endomorfo que se llama, como que la recompensa no se ve tanto, te cuesta luego también más eh, generar ese hábito. Entonces, sí. es como una, un poco una putada. ¿eh? Te viene dado de que te cuesta más generar esa adherencia. O sea, es un poco... Sí. Yo me excuso en los genes, pero los donetes también tienen culpa. También lo de reconocer que también me los estoy quitando. Bueno, pero claro, claro, claro. me refiero, eh, yo, yo peco mucho y a mí me pasa de, de ansiedad. o sea, me viene muy bien el deporte para la ansiedad pero peco de ser un tío muy ansioso y, y de dejarme en algunos momentos, pues eso, llevar por comer mierdas, que lo estoy controlando. Entonces yo tengo que controlar ese hábito. Pero reconozco que a mí por ejemplo, el deporte que no me gusta, lo que más me lleva al, al hábito es darme cuenta que es de las pocas cosas que me consigue reducir un poco la ansiedad y darme un punto de paz. Joder, dental, un poco ¿sabes? no, muchísimo, muchísimo. muchísimo. O sea, claro, tú claro, estás ansioso es que y te vas a correr jodido. y... Es que, claro, que estoy ¿verdad? muy jodido de ansiedad siempre entonces me quedo con un poco, que es que yo tengo un niño pequeño, Fernando, eso claro, suma claro, eso. puntos de ansiedad, ya te lo digo yo. Okay. Total, total, sí, sí, sí. sí, sí. Eh, quería tocar también contigo, que lo hemos hablado alguna vez además en, en, en privado, a veces hemos hablado temas de inversiones, finanzas personales y demás, sí, sí. lo tocas muy bien en el, en el libro y quería preguntarte, ¿qué errores solemos cometer cuando nos plantamos entrar en el mundo de, de la inversión, ¿no? de, de, al final un poco de, de ahorrar dinero para el futuro y cuál es tu enfoque? Mira, principalmente el problema del mundo de las finanzas y de inversión es un mundo que te da Volvemos a lo mismo, si te mueve la búsqueda de libertad, que creo que te mueve a ti, me vuelvo a mí también, eh, no nos vuelve riqueza como dinero de por sí, sino como elemento de generar libertad real. Eh, es necesario eh, controlar todo el tema de finanzas personales, inversiones, pieza clave. Y el principal problema es que hay muchos incentivos perversos en este mundo. O sea, es difícil descubrir qué es lo que te interesa hasta que llevas años de prueba y de investigación y de aprendizaje. Entonces, yo lo que he tratado es de, en el libro, darte lo que tiene respaldo de verdad, o sea, científico, estadístico e histórico, de una forma lo más eh, objetiva y desincentivada posible. Por ejemplo, te voy a ser claro, yo tengo amigos que son gestores de fondos profesionales, o sea, gestores de fondos. Merito Quintana, Flavio, eh, bueno, varios, eh, Antonio Rico, eh, son gestores de fondos, ¿ok? Y entonces, a mí me podría perjudicar decir de cara a ellos que los fondos de inversión activa no es lo mejor para el inversión particular. Y lo digo en el libro, pero porque es lo que dice. O sea, lamentablemente es lo que dicen los datos históricos y todo lo que conocemos. Entonces, trato de beneficiar al lector, no a mis amigos, ni casi ni a mí mismo. O sea, trato de. Oye, esto es lo que creo que te va a aportar valor. Entonces, es un poco el enfoque. Y ahí entraría muchas cosas, pero si tuviera que resumirlo en una. Eh, en un capítulo hablo de la pirámide, igual que hablábamos de la pirámide del aprendizaje, que si era un mito lo de cómo aprendemos, está la pirámide de la nutrición, pues yo presento la pirámide de eh, inversión barra finanzas personales, es decir, qué tienes que conocer para seguir subiendo de peldaños y ganando control de tu vida, básicamente. Entonces ahí hablo de bueno pues varios, varios estratos. Y muchas veces no es lo más sexy, porque lo más sexy es se, la gente se piensa que si tengo que comprar petróleo, oro, Bitcoin, eh, Tesla, Google, no, es que eso, bueno, es importante, pero es el quinto paso de la, de la pirámide. Hay otras cosas que tienen mucho más importancia que eso. Mucho más. ¿Y, y o sea, por dónde empezar? ¿Por, ¿Por dónde empezar? para eh, si, si venimos del cero, porque parece mentira, pero bueno, lo que decíamos antes, no al final vivimos en un mundillo donde pensamos que todo el mundo está desarrollando las áreas porque en nuestro entorno más o menos la gente es curiosa, pero sigue habiendo mucha gente que tiene finanzas personales cero, es decir, que tiene ahorro cero, que a lo mejor como mucho tiene algo en el banco y hasta, ¿cuál es el primer paso para empezar a construir un activo para el futuro? Lo primer paso es, como todo en esta vida, es leer, por eso si se lee en este libro o cualquier otro, es que al final parece una tontería y parece como muy de, eh, no sé, esotérico, pero hay un tema de limitaciones mentales, que es todo lo que tiene que ver con filosofía de la riqueza, que es que es lo primero que hay que adquirir. O sea, que cosas tan obvias como eh, que el dinero es una herramienta de potenciar tu aportación al mundo, de generarte libertad, tranquilidad, control... No es una herramienta mala de por sí, aunque es un una cosa que mal usada te puede perjudicar también. O sea, hay que saber controlar ese, ese jinete. Y luego temas desde ahorro, entender la importancia de desligar... O sea, que se puede, se puede desligar tiempo de dinero, ¿vale? Se puede generar dinero sin tú activamente estar todo el rato teniendo que apretar el botón para que salga. Generación de activos. Eh... Aprender conceptos que parecen muy obvios, pero la gente no lo acaba de entender. Que quien no tiene activos financieros acaba perdiendo por la propia dinámica del dinero, de que se genera dinero... Mismamente, hoy en día, estos, estos últimos días, la gente le dice que si Putin, la culpa de la inflación, gobierno no, es que si entiendes un poco de qué va esto, te darás cuenta de que hay otras cosas que no es lo que haya decidido tal, de que si se ha generado el 50% de la masa monetaria y además se está moviendo a alta velocidad, esto genera una serie de inflación y es un impuesto que no lo ves. Y si no tienes activos financieros o activos activos de lo que quieras, eh, estás perdiendo. Y encima un ritmo muy elevado. Muy elevado, que históricamente cada 18 años, aunque hay periodos que más y periodos que menos, has perdido la mitad del poder adquisitivo que tenías ahorrado. Entonces, ¿sabes? que partiendo de eso es crucial. O sea, tirarte toda la vida trabajando para que cuando llega tu jubilación hayas perdido más del poder, más de la mitad del poder adquisitivo que tenías, que es algo muy bastante, bastante importante. Sí, y sí. mucha gente no se da cuenta de que esto es así. Y ya, ya en tu caso, ya contesta lo que quieras, mm. porque tengo confianza vale. y te hago la pregunta. ¿Tú cómo generas, en tu caso, cómo generas dinero? Porque tú al final sí que has ido construyendo una serie de activos, los cursos, las mm. de, de, mm. clases. ¿Cómo generas dinero de forma activa o pasiva? ¿Y cómo generas dinero con, con, con inversiones? ¿Cuál es tu visión o en vale. dónde has apostado? te soy sincero, lo más importante de todo que esto es de la pirámide, es, es gastar menos de lo que ahorras. O sea, yo vivo súper, súper frugal. O sea, es decir, yo puedo vivir perfectamente con 1.000 euros al mes, 1.100, 1.200. Entonces, casi todo lo que me sobra, lo invierto. Y esto lo empecé a hacer hace años. Entonces, empecé a tirar la bola de nieve fruto de eh, eh, pues todo lo que ganaba de más, invertirlo. Y lo que más me ha generado es fruto de inversiones. O sea, es de todo lo que he ido ganando también lo de entender el costo de oportunidad, porque si sí, te puedes pagar un viaje de vez en cuando y demás, bien, pero este dinero que yo ahorro hoy, el día de mañana son mil o lo que sea. Entonces, sabiendo eso, pues empieza a ahorrar. Eh, ¿Cómo gano dinero? Trabajo activo, eh, ahora he empezado el libro y tengo algún curso. Y el podcast no le exprimió demasiado, es decir, he tenido solamente un episodio con un patrocinador hasta ahora en total. Uh -huh. Creo que es un tema que lo puedo monetizar más a futuro, pero de momento estoy jugando a largo plazo. O sea, es decir, no tengo una fuente de ingresos muy masivas, uh -huh. pero sí que mi CAT patrimonio ha crecido bastante y ha sido fruto de, de, de tener una estrategia, básicamente. O sea, todo es tener una. No tienes por qué ser una auténtica máquina de las inversiones, una auténtica máquina de generación de dinero, si tienes un fin en mente y una estrategia. Porque sabes cómo asignar tu dinero, básicamente. Bueno, hay que, como poco hay que reflexionar, ¿no? Eso, ingresos, gastos, cuánto puedo ahorrar y, y qué hago Sí, con... bueno, empiezas a crear es activos bien, ¿no? en pequeñito, empiezas a crear algún cursito en, en Udemy, empecé a hacerlo yo, eh, lo que sea, tío. O sea, es un poco empezar y luego vas luego vas afinando. Esto de los y cursos muchas que... veces Y muchas veces te quiero puntualizar que muchas veces eh, lo que tú quieres generar de activo te acaba generando pérdidas. O sea, en el fondo es todo una apuesta, pero alguna vez te sale bien y si te sale bien, pues... Pues genial, o sea, que bueno, que tampoco todo es eh, hago esto y sí o sí sale esto, no, hay veces que no. Sí, sí, el, el experimento no te lo quita nadie. Esta parte bueno. de los cursos, que, que, que tú tienes varios encima con, sí. con miles de alumnos y tal, ¿esto es rentable? O sea, ya, ya desde una perspectiva, ¿te ha compensado el esfuerzo, no te compensa el esfuerzo? ¿Es realmente un ingreso pasivo o hay que seguirlos actualizando cada cierto tiempo? Algunos más supuesto pérdidas, no te voy a <risa> ¿vale? Algún, es que también depende mucho del estilo de que tengas de, por ejemplo, la forma más pasiva que existe es en Udemy, por ejemplo, porque tú no tienes que hacer marketing, se acaba vendiendo solo. Lo verdad es que aquí, si te quiero dar un detalle, es si tú tienes un curso muy, muy técnico, tienes que acertar con el timing, por supuesto. Imagínate, haces un curso de eh, física aplicada y no hay ningún curso de física aplicada y además tiene una demanda evergreen, o sea, de todas las universidades del mundo y tal. Entonces, si haces ese curso, ese primer curso, se va a vender solo constantemente si te lo has currado mucho y el curso es muy bueno. Y es, no necesitas hacer nada porque la plataforma te lo, te lo genera. Lo que pasa es que, como todo en esta vida, cuando empieza a haber rentabilidad en un sitio, empieza a haber competencia, se empieza a indiferenciar y tú bien sabes que lo que hace cuatro años los cursos eh, puro margen ni muy bien, pues ahora el, hay más competencia. Y en los podcasts igual. En los, en los podcasts... Yo creo que el último año se ha profesionalizado bastante el asunto y o ya eres casi profesional o, o es difícil, es difícil, porque hay mucha oferta. Sí, sí, al final es, eso es muy, eh, se dice, ¿no? Que va creciendo el volumen de podcasters, o sea, de, de, eh, de oyentes de podcast, pero yo creo que crece mucho más el número de podcasts que hay en el mercado disponibles, a menos que se van lanzando, se han como duplicado en dos, tres años el número de podcasts sí. que hay en, en activo que, que el volumen de, de oyentes. Es casi es casi imposible hacer un ingreso semipasivo que no se vaya a extinguir en el tiempo y que no tengas que remodelar, porque sí. la gente quiere la novedad, o sea es difícil eh, que tú hagas un curso y esté completamente vendiéndose o un libro. O sea, tienes que haber dado tan con la tecla de hacer un long seller que le llaman, es un, no es un best seller, un best seller es normalmente más como boom y baja, ¿no? Eh, un long seller es un, yo que sé, este mismo, el Napoleón Hill, eh, Piense y hagas rico, o padre rico, padre pobre, o cómo conocer amigos. Esa es dar con la tecla de algo que se, bebe, se vende a todo el rato sin casi publicidad. Pero es muy difícil, o sea, eso es casi casi imposible. O sea, al final pff, tienes que siempre hacer cositas, surfear, estar atento. El mejor ingreso semi pasivo, lo digo en el libro, que no se oxida y que no depende de marketing y más depende de tu conocimiento es eh, las inversiones indexadas. o sea Parece mentira, pero es porque no es como... Te lo contaba una vez, es como no... Tu, tu canal de YouTube se te puede ir para abajo, tu podcast se puede ir para abajo tu negocio se puede ir para abajo, pero tu patrimonio invertido, bien diversificado, indexado, mientras el capitalismo funcione, crece de forma exponencial. Con lo cual es, si solo tuviera que dar una píldora esa, bajo mi punto de vista, ¿eh? con toda la humildad del mundo, creo que eso es lo más poderoso que existe. Nah, voy, voy a ponerte en contacto con François de Indexa Capital para que te usen de publicidad o algo. ¿eh? <risa> De verdad, estoy convencido de, estoy convencido de ello. O sea, por eso creo que asignar la mayor parte de tu capacidad a eso es lo más longevo en el tiempo. Y además, no solo eso, que lo puede dejar a la generación siguiente. Con lo cual, eh, muchas veces dice la gente, lo cuento también en el libro, dice, joder, que quieres ser el más rico del cementerio. Y bueno, eh, el dinero cumple su función. Tener ese capital que me permita tomar buenas decisiones y estar tranquilo ya es una función, aunque no lo gaste. Y en el peor de los casos, mis hijos serán los más ricos de la escuela. <risa> ¿Sabes? O sea que... No, no, sí, el dinero, el dinero ayuda. Yo ya le voy diciendo a mi hijo, aunque no me entienda, que yo me pienso pulir todo el dinero antes de morirme. Que, que no se lo piense, <ríe> bueno, no se lo piense. <ríe> Fernando, tío, ya pa, para ir acabando, eh, cuéntanos un poquito por dónde seguirte, dónde, vamos a recordar un poquito el nombre del libro, donde se puede comprar tu podcast, todas las claves para que te puedan seguir y, y así que, que se les quede bien en la cabeza y, y les damos acción pues muy sencillo la web nacidosparaaprender.es ahí tenéis todo lo relacionado con el libro la información y demás eh, si lo queréis en papel se puede comprar a día de hoy en actual en Amazon vale lo de, en digital sería en mi web o en mi web lo tengo por decir el formato eh, PDF con varios formatos a color o sea para tenerlo súper bonito súper bien y además con regalos que regalo un libro al comprarlo y demás y luego en Amazon sería en papel o en Kindle pero ya sabes tú que en Kindle el problema que tiene es que la maquetación no. Bueno, pues es blanco y negro y no es tan bonito. Por eso un poco de ahí las dos opciones. Oye, lo quieres en digital, súper bonito, lo puedes hacer en mi web o en papel. Yo recomiendo la mayoría en papel porque es como yo leo y como creo que queda mejor. Entonces, que a cada uno le haga lo que quiera, a mí me es igual porque, por así decirlo, lo que yo gano es exactamente lo mismo en cualquier formato, me da igual. Eh, y luego el podcast es pillarreconocimiento.com. Y quien quiera aprender un poco más de ciencia de las cosas que hago, pues también me puede encontrar en Twitter. O simplemente me busca en Google Scholar como Fernando Alonso Guillomartín y ahí to tiene todos mis artículos científicos. Quien tenga un poquito más ese interés, pues por ahí puede profundizar. A todos a comprar el libro, a seguir eh, píldoras del conocimiento también y, y aprender mucho con Fernando, que, que yo aprendo mucho, tanto con sus podcasts el libro como cuando me escribe cosas y me manda audios, muy interesantes. Nada, Fernando, <ríe> muchísimas gracias por el continuo apoyo que nos das a todo por, por compartir esas píldoras del conocimiento y, y estas ganas por aprender. Muchas gracias, Corti. Eh, un auténtico honor estar por aquí. Yo siempre digo a la gente, esto no lo digo por quedar bien y por peloteo, de los mejores podcasts que he escuchado en mi vida, y además que tú te emocionaste y si todo en aquel episodio es un episodio mítico, eh, si no lo habéis escuchado, en, antes de que cambiaras un poco el nombre al podcast, ¿no? aunque sigues en digital, growth y demás, eh, cuando era en digital antiguo, el, el largo adiós de Brainsins. Me parece un episodio brutal brutal o sea si todo emprendedor que aquí seguro que muchos quiere una historia así pues de todo de éxito y de fracaso como la vida misma que, que escuche ese episodio porque pff, una joya increíble sí, sí. me emociono todavía de detalles que soy muy emocionado luego cuando voy de duro por la vida pero luego me emociono es lo que tienen <risa> no, no, pues muy... precisamente por eso el episodio también tiene un plur de, de conexión o sea me pareció Brutal. Me acuerdo perfectamente, lo estaba escuchando de vacaciones en La Palma. Eh, era por la noche, en un, estaba en un jacuzzi allí en, en La Palma y tal. Y lo estuve escuchando entero y dije, joder, qué pedazo de episodio. O sea, guau. Wow. Y escucho muchos episodios de podcast en general, así que te digo que buenísimo, me encantó. Vale, lo Fernando, tío, muchísimas gracias. Lo dicho, te volveremos a traer ya. Tenemos pendiente otro episodio en otro sitio, lo hemos hablado. Vale, perfecto. Perfecto, nada. Y... Un abrazo a todos tus oyentes. Y a los que nos estéis escuchando hasta aquí, muchas gracias por llegar hasta el final, Recordar ir a comprar el libro y a seguir el podcast de Fernando. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.